La Policía Nacional apresó este lunes a Richard Miguel González, acusado de agredir a su pareja sentimental, hecho registrado en el sector Villaverde de este municipio de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la institución del orden, narra lo sucedido y niega las imputaciones en su contra. No, yo, yo no le agredí. Yo no mataba borracho, pero yo no le agredí. ¿Y por qué te apresaron? A que llama a la policía y capaz de. Del ayuntamiento, pero que se cuide ahí de mí, te le voy a una puñalada. Te voy a botar mi anduanco para afuera. tú estabas borracho. No, no borracho, sí, estaba borracho. Por ella dice que tú lo golpeaste. No, yo no la golpeé. No la golpeaste. ¿Tú has caído preso otra vez? Pero... No, no, preso no. no. ¿Nunca, ahora? ¿Cuál no es Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.